Hola chicos Vamos a jugar Con esto De patita de papel Por cierto lo he hecho yo Esto Esta Este librito ya estaba comprado Solo que le quise hacer la gracia Primero vamos a ver El Pone patita de papel con estas cositas. Y está esto. Y he hecho unas señales hasta el baño. Y luego lo probaremos con mi patito. Y acá, así no dibujo yo. Pero lo he hecho así porque no me sabía de otra cosa Así que lo he hecho así. Pero yo no dibujo así, de verdad, aquí pone baño, salón, porque no me cabía aquí. Y luego aquí está el salón. Aquí hice armario y aquí lo arranqué porque no quedaba bien. Pero era guay, eh, de verdad, me quedó guay. Aquí ya no escribí nada más. Ahora vamos a ver los accesorios que ganas tengo. por esta caja. Trae dos Funko Pop, o sea, he puesto dos Funko Pop. Los voy a dejar por acá. Trae dos antifaces. Un antifaz más. Ah, y se me había olvidado se me había olvidado <risa> vale una bata es un gorrito que lo he hecho yo y si le cabe <risa> que me mato que me mato ay oh, esto es un pigamito con una ranita con un flotador claro porque las ranas no se meterán en agua sino están en las partecitas estas Esto es lo mismo, pero trae muchas y es un vestido. Ahora lo mejor. Tondorodon dolorodondorodon. Do, do. ¡Oh, malceta! Tienen un osito. Abajo. <ríe> en serio, voy a. Otra batita. Cámara enfoca se veía cámara foca no sé sí, por qué se hace vestidito y el último ya no queda más es un vestidito con una más a ver ¡Eh! Hay dos bolsas Vale Esta es una bolsa Ya no me había acordado Esto que se supone Que es un labial Se para la boca O el pico Su colonia El agujero se lo echo porque no la... ¿Por qué no lo traía esto es para ponerse en los párpados. Ay, creí que la bolsa estaba dentro de la bolsa. Que está Esto es como un para las pestañitas. Para. Esta. Bueno, que se me rompió. Pero le podemos decir que es como una crema. A ver. Ay, que casi se me cae la sorpresita. Este, Ay, que se me cae. Este, este tocador que es para. Tú le pones una brucha y te maquillas. Ya todos sabemos cómo funciona. Ya sabemos. Una toalla para secarte o para quitarte el maquillaje directamente. No tener que lavártelo todo de esto de los párpados por si tú te quieres hacer un maquillaje de que de daño pues esto lo puedes coger por cierto eso lo he coloreado yo aquí hay otro que dice espérate lo leo po -po poder más o menos poner A ver, una cremita y sabor a fresa. Bueno, se si supone, porque ahí pone una fresa. Esto para. Entonces, pop, -pop? Para que se vean más realistas, súper. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este. Este para hacer. de ver ahora vale, vamos a mostrar ya el patito de papá no os imagináis cómo es ¡Zan, zan, zan! está bien bonito ya tiene los rollitos ahora vamos por la última bolsa tiene lógica no vamos a ver vamos a ver que se me cierra la bolsa no en serio este verdad que se me cierra Ok ya, ya cogí. Estos son dulces. Estos son cereales. Una cuchara, no sé por qué lo tengo que explicar. Yum. Una lechita. un colorear, claramente, claramente, perdón. Otra que la he coloreado otra que ya venía coloreada. No es en serio. Y un paquete de cereales. Y eso es todo. Ahora es... Adiós chicos. Hasta el próximo.